Cuando se hablan palabras bonitas, pues todo es muy chévere, todo es eh, paz y amor. Y eso le pasó a Maduro allá hablando en, en el encuentro, sobre todo del cambio climático y pues que todas esas cosas muy bonitas. Y obviamente que sí estamos de acuerdo, güey. Todos eh, como seres humanos y como países debemos aportar por el cambio climático porque estamos viendo las consecuencias de lo que el ser humano estamos haciendo, acabando con la naturaleza y ahora se ven los estragos desafortunadamente con las lluvias y bueno, en fin, es que vienen los tsunamis, que vienen los terremotos, que vienen los temblores, las avalanchas, los derrumbes, en fin, todas esas cosas, pero si nosotros no comenzamos... Por ser conscientes en eso, pues muy difícilmente vamos a solucionar ese problema. Y eso es lo que le estamos o le estaban recalcando a, a Maduro porque él habla. Él habla de que sí, que, que tenemos que aportar y si ustedes miran por lo menos la catástrofe que pasó hace unos días donde una avalancha se llevó más de 60 personas, ¿por qué fue? Vamos a poner el ejemplo, aquí hay un monte grande y Nicolásito, el hijo de Maduro, está sacando, sacando de ahí. Porque hay harto mineral. Y eso representa mucho dinero. Entonces, claro, el niño consentido está sacando... De ahí. Saque de ahí. Saque de ahí. Ya le habían advertido. No lo haga. ¿Por qué? Porque la tierra va a quedar suelta. Y al quedar suelta, pues sencillamente si se viene una avalancha se lleva al que encuentre por delante. Entonces, aquí la cuestión no es hablar palabras bonitas. Ni decir debemos hacer. Aquí lo que toca es hacer. Por eso dice adiós rogando. Y con el mazo dando maduro habla de que todos debemos aportar para el cambio climático pero por otro lado siguen las excavaciones las minas de oro son el objetivo de militares e iraníes óigase que aparecen aquí otras joyitas los iraníes lo que oculta la operación roraima en el arco minero de venezuela supuestamente la fuerza armada nacional bolivariana (FAM) ha ocupado parte de la zona despejada de los grupos armados según el informe de la FAN, arrancó el 28 de octubre del 2022 la operación 2022 contra grupos de la minería en el Estado de Bolívar, insistiendo en que había preocupación por los daños al medio ambiente. Vuelvo y digo. Esto suena bonito, pero vamos a ver la realidad Son reiteradas las denuncias por la violenta agresión contra el ambiente y sus recursos en el arco minero Después de varios muertos, detenidos y amenazas, así como protestas y denuncias Va quedando claro que los militares han ocupado parte de la zona despejada de grupos armados Pero un importante territorio lo han dejado bajo el control del Ejército de Liberación Nacional ELN ¿Ustedes se acuerdan cuando secuestraron a esos soldaditos que dijeron? Y el, ay, que no sé qué, y después salió Vladimir o sea, eh, Padrino. La Fuerza Nacional Bolivariana volvió a recuperar esos soldaditos y no sé qué. No los recuperó. Hizo un negocio con la guerrilla donde usted me entrega a esos soldados, yo le entrego este terreno. Y ahí está parte de ello. Porque, ojo, supuestamente han despejado el ejército, de, el ejército bolivariano, la FAN, supuestamente han recuperado territorio. Pero hay un pedazo bien grande, una torta bien grande que quedó bajo el control del ELN. Esto es delicado, delicado porque no solamente se está delinquiendo, sino que se está acabando con los recursos del medio ambiente. Y por eso lo de que vamos a apostarle al cambio climático. ¿Cómo la ven ustedes? Esto es interesantísimo pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios para seguir día a día comunicándonos y siendo objetivos con lo que se está diciendo y con lo que se está haciendo aquí cabe la apreciación para el señor maduro como dice el cura predica pero no aplica un oficial de la zona dijo, "Los acuerdos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro dan frutos. De Casa Blanca hacia Anacoco, Ojolata, corregente Forestal y Mataca lo están dejando libre a la guerrilla." La pregunta, esto es una pregunta de doble filo. El oficial dice que los acuerdos entre Maduro y Petro están dando frutos, que le están dejando el campo a la guerrilla. Paradójico, ¿no? Bueno, Lo más triste es que los militares andan con los funcionarios De la Corporación Venezolana de Minería CVM Quienes están censando A los mineros, o sea A los pequeños, les pregunta Que a quién vendían la producción Como es lógico, la respuesta Es que al PRAN que comanda La zona ¿Quiénes? Ellos son, son pequeños mineros Que cogen y le venden que al PRAN Al PRAN de, de, de la ruta Al PRAN del territorio Porque no olvidemos que son varios planes. Los que comandan la zona Los mismos militares les dicen de que ahora en adelante Le venderán a la CVM Directamente Y que deben pedir su recibo Que será el salvoconducto Cuando pase la inspección militar Los militares le quitan el negocio a los planes Para tenerlos ellos directamente Con CVM las mejores betas que tenían los planes ahora la tienen los militares con CVM, revela una fuente que pide mantenerse en el anonimato porque donde diga la verdad, terminamos de dar la noticia y ya no existe. Según cuentan, la idea era que la Fuerza Armada se desplegara con operaciones terrestres, fluviales, aéreas y anfibias. Es así como a las URRA, unidades de reacción rápida, se les asignó el reconocimiento de la ruta y la zona. Los patrullajes de reconocimiento, bloqueo y contención, las alcabalas móviles, el censo y registro, entre otras. Los pobres mineros de Imataca están reclamando por el desalojo de las minas. La fuerza armada en el municipio Sifontes le incautó a la banda de El RUN cuatro helicópteros que según el comandante estratégico operacional eran usados para el tráfico de la minería ilegal y materiales estratégicos esto lo que parece es un golpe de estado silencioso contra algunos planes aparentemente fíjese que Ronnie Matón reporta directamente a Carlito Fernández quien era a su vez responde a un pesado de la revolución o sea este Carlito Fernández es el quien le responde a un pesado de la revolución no dicen el nombre pero ojo de los jerarcas y se ocupa de mantenerle las plantas entre Guasipati y El Callao. Carlito tiene la plata de oro, atos, fincas en el Manteco. La gente del Dorado quedó huérfana porque Raúl se fue y Alesap está preso. Oiga, ahí apareció nuestro Alesap, mire qué coincidencia. Y eso que es una, un gran empresario, ¿no? Por otra parte, hasta ahora no han tocado el K88 porque está apadrinado por el general osorio de la cvm corporación venezolana de la minería además los k 88 tienen otros dirigentes y el brazo financiero del tren de aragua oiga que aparecen otras joyitas el tren de aragua los que están haciendo todas esas barbarias desde venezuela hasta la patagonia en chile porque el tercer mando es de ese grupo que opera es del kilómetro 88 o sea los K-88 Romer Edgardo Gusamana dirigente indígena indicó que en el operativo militar están quemando todos los campamentos alegando que son mafias colocando a los mineros como delincuentes o como integrantes del tren del agua eso es para meter a los iraníes y dejarles ese territorio y han sacado a varios mineros de Upata las claritas hasta la gran sabana la receta del mal es la apreciación de los habitantes Quemar, destrozar y desalojar de manera tan humillante y cobarde como lo están haciendo estos militares, agregando que es quítate tú para ponerme yo un plan por otro. O sea, no importa, aquí están sacando a los pobres mineros, a los mineros pequeños, esos que luchan por un día a día, por un diario, los están sacando... Para dejarle campo por un lado a los iraníes y por otro que sigan manejando los altos oficiales. Las grandes bandas delincuenciales que hay allá. Se corrió el rumor que venía a desalojar las minas de los malandros que la controlan. Y que por cierto fueron puestos por el mismo gobierno. Ojo, quitaron a los malandros que fueron puestos por el mismo gobierno. Pero lo que llegaron fue maltratando, robando y quemando a los campamentos mineros y enseres. Lo insólito es que ese día con tanta fuerza militar en Tumeiremo. Los malandros mandaron a cerrar todo el comercio del pueblo y los uniformados ni pendientes. Algo que les habían asegurado era que sacarían la, a la banda del RUN, la de Eduardo José Natera Balboa. La excusa es sacar a los malandros que ellos mismos metieron en las minas y así desalojar a los mineros. Esto es para poder entregar las áreas mineras a los rusos e iraníes. Es por eso que el 29 de octubre Guyana movilizó tropas a la línea limítrofe con Venezuela en alerta con la gran movilización que se hizo del lado venezolano y tan cerca de la línea limítrofe en reclamación. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo altos oficiales que obviamente por su seguridad no podemos nombrarlos. Pero esto es de pensarlo. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.